Macorís eh, en el mercado con el mercado a lo largo de la gestión de Alex Díaz y también cuando estaba la otra alcaldía en busca de organizar el ayuntamiento eh, de organizar el mercado no fue posible si se quiere eh, sabemos que a veces el, el nivel de educación o de necesidad económica también de no cerrar de no organizarse que este es el puesto mío que yo tengo tantos años aquí que tengo un derecho adquirido por razones como esta y otras tantas, el mercado en San Francisco de Macorís no ha sido posible resolver eh, la contaminación que hay ahí. Aparte de, del Covid, o sea, siempre hemos entendido que hay un foco de contaminación mayor en el mercado municipal. Eh, es el momento propicio para hacerlo, qué bueno. Luego de que, como bien decía Canela, bueno, eh, primero es higienizar, luego veremos las medidas. O sea cuando se higienice el mercado, se supone que habrá eh, un ordenamiento de cada puesto, eh, qué porcentaje, como preguntaba ayer Yang, o qué cantidad se van a ir eh, movi eh, dando, o sea, por turnos, quienes vendan esos servicios de comida, o sea, ¿qué se va a hacer? Sabemos que del mercado municipal se suple una parte importante de la ciudadanía, Todo o la mayoría de colmados del pueblo se abastecen del mercado municipal. Y ustedes se imaginan un mercado contaminado con el brote, los pollos, las frutas, los víveres, y que toda esa transmisión llegue a los diferentes eh, barrios o sectores, comunidades de la ciudad. ¿Qué pasaría? Sería una cosa catastrófica. Sí. Nada más importante que esto. Bueno, lo de... que se demuestra es que no hay un plan de emergencia para manejar crisis. No lo hay. Y quien tiene que tomar la iniciativa es el Ministerio de Salud Pública y no tiene un plan de manejo de crisis. Eso es triste, eso, es, es, es, eso simplemente raya en lo inverosímil. ¿Cómo es posible que a esta época no haya un plan de manejo de crisis? Todas las instituciones gubernamentales y todas las instituciones de gobierno eh, eh, municipales tienen que converger a ese organismo para que desde ahí se tracen las pautas de manejo de crisis. Qué lamentable. Así es. Pero yo quiero decirle a la gente que en lo que eso se resuelve, fui yo, ahí tiene toda la razón de que no hemos visto a las autoridades eh, tomar, eh, llevar la, la delantera, específicamente las autoridades de salud y del de, propio gobierno, lleva, llevar la delantera con medidas claras que todo el mundo eh, las vaya acatando. No hemos visto eso. Ahora bien, si usted va a cualquier colmado a comprar, lo primero es póngase sus guantes. Cuando usted llega a su casa, saque eso de la funda. La funda, si la puede quemar, quémela o bótela, ¿verdad? En un lugar seguro. Y sí, los plátanos, ¿no? los plátanos, desinfectelos. Lávelo con jabón de cuava. Y si y si, usted si le echa cloro, le echa jabón de cuava, por ejemplo, yo, en mi casa yo lo lavo con jabón de cuava, todo sí. lo que yo traigo, incluso los huevos, los meto ahí en una cuestión con agua, lo sí. lavo con jabón de cuava y después le tiro alcohol por si acaso. Bueno, eh, no, te voy a contar, nosotros acá tenemos en el fregadero del patio un envase con jabón de cuava, agua, ¿verdad? una uh -huh. una alabaza lava, como se dice. Sí. Y ahí y ahí se, se limpia todo, todo lo que viene de la calle pasa directamente ahí, se limpia, incluso lo metemos por el patio, no lo metemos por la casa. Claro, incluso por bueno, ejemplo... Entonces, eh, luego, luego le, le, le sacamos el jabón con agua limpia y ya Exacto. está incluso hasta los viciosos de aquí que fuman las cajetillas de cigarrillos deben pasar por ese proceso. Claro, todos los todo, productos, todo, todo, incluyendo, todo. por ejemplo, lo del supermercado. Lo que usted no puede tirarle agua, sí. bueno, pues tírele cloro, tírele al, al alcohol, que hay muchísimas formas de desinfectar. Y sí. cuando usted sal, salió para la calle, que llegue esa ropa, quítesela. Déjela en el patio. En el caso mío, yo la, la, la entro en un cubo con, con agua hirviendo, luego la saco, la lavo y la, y, la, y la pongo al sol y la dejo por lo menos tres o cuatro días ahí. Cuestión de evitar que, que el virus se mantenga vivo. Eh, y entonces yo, eh, eh, ¿verdad? Y los, y los zapatos. Claro, o sea, claro. claro. Eh, yo motor, uso una bota Yo me pongo una bota de la, goma. La, el vehículo, todo hay que desinfectar. Claro, todo. claro. Mira, mira, tú sabes qué cosa me resulta chocante que antes de beberme una cerveza tenga que, tenga que bañarla. Sí, lamentablemente así <risa> es todo, todo. Ay, todo. Hay que, ba... hay la que bañar la cerveza antes de bebérsela. Cuando en el supermercado, compra sus libras de pollo en el colmado, en una... Ah, en un... En... Está donde se echa un utensilio, una cantina, como sea, échale sus gotas de cloro. O sea, si es un producto, como decían los muchachos, que no se puede lavar, pásele su toallita con cloro. Los colmados no están tomando precauciones como debería de ser, muchos de ellos. Por ejemplo, acá por donde vivo, sí vemos, vemos los muchachos, los deliverys que andan con sus guantes, que andan con sus eh, tapabocas, pero por ejemplo hay otro que me decía, le, le decía yo. Mi don, cuídese. O sea, tome la sí. medida. ¿Cómo? ¿Qué sí. medida voy yo a tomar? Dios, eso es el que quiera, porque yo tengo el guante, agarro el teléfono, en el teléfono, si ya el virus tiene el teléfono y te de la boca. tú dices Bueno, por el lógico, uno lo piensa, ¿verdad? Si tiene no, mal, pero no, no, pero que el teléfono hay que desinfectarlo. Claro, Si claro. tú, por ejemplo, vienes de la calle, Carolina, lo primero que yo hago es que le quito el forro a mi teléfono y lo desinfecto con alcohol. No, alcohol Uy. Los, los pedidos, y si aguantan, agua, aguantan agua y si aguantan agua miren, claro Ay. miren señores, si estamos 50 en la cuentas llamadas al sí. colmado, al delivery, él está con el guante me dice el amigo Tom dice, tú crees que yo cogiendo el teléfono cada vez que me entre una llamada voy a estar con un pañito o sea, la gente no lo hace, por más que nosotros digamos sí que hay que hacerlo, una gente cogiendo un teléfono con un guante ya contaminado eh, eh, tiene que en ser súper con... estricto en esos comentarios que ustedes están haciendo se ve, eh, eh, todas las medidas, y, y qué complicado se nota, por eso hay que clasificar a una persona para que salga a la calle porque el problema es salir a la calle el salir a la calle es salir a una guerra es estar en un campo minado, Así es, lleno de explosivos todo tú sabes todo. tú sabes Fulvio lo que yo hice hice algo como, tú te recuerdas de los coladores que usaban en el campo, ¿verdad? algo algo de tela con que, que queda colgando eh, con una estructura de alambre arriba y le puse la saqueta de la vida entonces yo lo que hago es que cuando viene el delivery la coloco en la marquesina él echa las cosas ahí y no tenemos que hacer contacto ¿Tú ves? entonces es. re, recojo esto lo llevo a, a lavar y después lo usamos bueno y a propósito de este comentario Fulvio en, en ya estamos prácticamente en tu tema, así es que si quiere, podemos comenzar contigo. ¿Qué, ¿Qué te Bruno parece? Wasano, dice, sí, correcto. Ah, bueno, pues tenemos... magnífico. Vamos <ríe> a lo WhatsApp y después el tema de Fulvio. Vamos a, por, a colocar la, la pregunta del día, muchachos, para poner a la gente en contexto. María Lourdes, de San Francisco de Macorís, dice, en cuanto a la provincia Duarte, muy mal. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo, cómo califica usted las medidas tomadas por el gobierno en el marco del estado de emergencia? Ella dice que en la provincia Duarte, muy mal, ya que parece que el ministro de Salud Parece que le tiene odio a San Francisco de Macorís por ocultar información, aparte de no mandar insumos médicos para la provincia Duarte. Bienvenida a Hidalgo, desde San Francisco. Dice, quería decirles eh, que ayer oí un médico decir que el tratamiento para el COVID estaba en la etapa de prueba, aunque se aplicarán al doctor Cruz y Minyan, ha sido aplicada a nivel general por, porque está en prueba. El número que termina en 44, 83, dice, murió un joven en New York del coronavirus que trabajaba en Telenor, sí, el joven Ronnie Berman, eh, lo vamos a tratar más adelante. Sí, así es. José Manuel Vergés dice que buenos días para todos, gracias a José Manuel.